Hola chicos, bienvenido a otro video. Este video será corto pero debo iniciar un canal en español. Déjame saber tu opinión al respecto con todo lo dicho. Adiós.